fíjense lo que dice el objetivo general del plan para que nos oriente siempre democratización del libro y la lectura bajo una nueva concepción de esta como acto colectivo que permite construir otra visión de la cultura bajo los valores y principios fundamentales del socialismo bolivariano y después viene un conjunto de objetivos específicos que hay que irlos cubriendo fortalecer la identidad de que estamos hablando y el sentido de pertenencia por eso la respuesta que se me ocurrió darle al presidente de Estados Unidos cuando lanzó aquella frase que a mí en verdad me impactó mucho ¿eh? me impactó de manera terrible que alguien venga a decirle a un mundo que viene a hablar del futuro y no del pasado bueno para nosotros el pasado está aquí hoy el pasado no es eh, una morgue o un congelador la historia para nosotros está viva está aquí y forma parte del presente no entendemos el presente sin el pasado no se puede entender y menos aún proyectar un futuro sin tener base sólida en un pasado que es presente en una vida, en una conciencia en una identidad por eso se me ocurrió obsequiarle las venas abiertas de América Latina ojalá el presidente Obama lea este libro él me dijo que iba a buscarlo en inglés porque no leía español. Le dije, búscalo, búscalo. Fíjate lo que, cómo comienza Galeano. Introducción. 120 millones de niños en el centro de la tormenta. Hoy son 200. Cuando él escribió este libro, eran 120 niños en América Latina. Hoy son 200 por lo menos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 desde los remotos tiempos en que los europeos del renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta además que Galeano es un extraordinario narrador narrador, una narrativa impresionante la de Eduardo y era un jovencito cuando escribió este libro no tendría 30 años Eduardo ¿eh? aquí está en esta frase nada más ya bueno es como para insertarla aquí en este libro ¿Eh? cuando se abalanzaron los europeos del renacimiento a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta pasaron los siglos y américa latina perfeccionó sus funciones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 las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Y es una maravilla del libro, Les lo recomiendo y creo que debemos hacer una edición, Héctor, una edición, Por aquí yo subrayo otra cosa, fíjate esto, Esto es el Brasil. Pero al final, él habla de Bolívar. Al final, aquí está. Ya en la última, las últimas páginas. Esto es bueno que lo lea el presidente Obama. Y además que lo lea el pueblo de los Estados Unidos. Por ahí yo estuve leyendo algún artículo de algún escritor de los Estados Unidos. O algún escritor de no sé de qué país que recorrió el mundo y dice cuidado con ese libro es peligroso es un libro subversivo Ajá. y resulta que en Estados Unidos ahora anda mucha gente buscando el libro para leerlo ojalá que no lo recojan allá el imperio norteamericano ahí está intacto que su presidente sea un hombre decente y sea un caballero y venga por América Latina visto a conversar es algo bueno pero sabemos que no es para nada suficiente ahí está un imperio yo he dicho, ojalá que el actual presidente de los Estados Unidos sea el último presidente de ese viejo imperio y abra las puertas a una nación verdaderamente democrática que ya no haga más nunca lo que Bolívar predijo en 1825 como ocurrió y Galeano lo cita aquí en las venas abiertas Estados Unidos así como Bolívar lo dijo 200 años después hay que hablar de lo que pasó Bolívar hablaba de lo que él intuía llenó a América de miseria a nombre de la libertad ya basta. De todos modos, si es que Estados Unidos pretende seguir siendo un imperio, debe tomar en cuenta que ya no tienen nosotros las colonias que tenía para apuntalar su hegemonía imperial. Sería, por tanto... Sería por tanto un imperio sin colonia. Y un imperio sin colonia ya no es un imperio. Es como la canción de Ali I, aquella de la serpiente, de la cascabel, el cascabel, cascabel. Si y le quitan el veneno al cascabel, aunque suene la maraca, deja de ser cascabel. ¡Hala! HALA HALA